...en esta convocatoria del, 20, del 24 de este mes de abril. Una de las que hemos venido haciendo en, durante de estos meses... Eh, ...ya que tú sabes que hay un movimiento vegario... ...el 24 de abril, estas autoridades se han hecho lo indiferente... ...de toda esta comunidad... Eh, ...aquí no hemos cansado de llevarle documentos... ...tanto al gobernador, a la sindicatura y a las autoridades competentes, donde ellos se han hecho los ciegos y los mudos. Esto es una actividad, como la hemos estado haciendo en todos los sectores, eh, a base del movimiento vegario que viene el 24 de abril. Ellos son los que montan este movimiento o, o lo, lo apean. ¿De qué manera? Trayendo los aparatos a trabajar. Aquí se necesita hacer contener para todos estos sectores. 24 horas para todos estos sectores. No a la planta de gas.